mi nombre es maría elena da orden y este, organizamos esta jornada aquí en la estación experimental san pedro sobre calidad de planta frutal en frutales de carozo particularmente y bueno estamos muy contentos por la participación de la gente que ha venido casi 80 personas principalmente fue de nuestro territorio pero también vinieron personas de otras de otras regiones me llamo gabriel valentini eh, y estamos hoy día en, el, en una jornada de calidad de planta de vivero eh, que forma parte de una serie de jornadas que se vienen dando en distintos lugares del país eh, a instancias de... Eh, una propuesta del INTA junto con el INASE y el SENASA. Mi nombre es Norberto Fernández, trabajo en cuarentena vegetal en el SENASA. Mi nombre es Román Müller, trabajo en SENASA, en protección vegetal en el área de viveros. Hoy vamos a disertar acerca de las plagas eh, no cuarentenarias reglamentadas. Estas son plagas que están presentes en el país, que tienen una amplia difusión y que generan un impacto económico eh, importante de magnitud? Bueno, la importancia es que ingrese el material vegetal desde eh, países como, por ejemplo, Chile a, a hacia Argentina y en la República Argentina cumplan un periodo de cuarentena posentrada que son dos ciclos vegetativos y en ese periodo de dos ciclos vegetativos se hagan eh, inspecciones y análisis de manera tal que asegure que el material que se va a plantar eh, esté libre de plagas cuarentenarias. Mi nombre es Armando Adrián Pechi, soy ingeniero agrónomo, estoy a cargo de la Dirección de Registro de Variedades del Instituto Nacional de Semillas. Eh, mi responsabilidad es la de eh, conducir con todo el equipo que conforma la Dirección de Registro de Variedades dos registros, el Registro Nacional de Cultivares y el Registro Nacional de la Propiedad de Cultivares. El Registro Nacional de Cultivares es el que nos va a permitir comercializar una variedad. Y el Registro Nacional de la Propiedad de Cultivares es el que va a permitir eh, otorgar el derecho obtentor al, eh, justamente al obtentor de eh, una variedad. Cuando hablamos de calidad nos referimos fundamentalmente a dos aspectos, como son el aspecto sanitario y la identidad varietal. Mi nombre es Diana Beatriz Marini, eh, bueno, vengo de eh, trabajo en el INTA Junín en Mendoza y trabajamos con este, certificación de plantas libres de virus en frutales de carozo. Esto es muy importante, son los temas de certificación, porque este, tiene que ver con la calidad de la planta inicial, digamos, que pone el productor para hacer su monte frutal. No solamente desde el punto de vista sanitario, o sea, libre de las, las principales virosis, o sea, económicamente importantes, sino también desde el punto de vista de identidad, ¿no es cierto?, con una, este, aunque sea un cultivar o una variedad realmente este, identificada. Existen otros aspectos vinculados a la relación entre la parte aérea de la planta y la parte radicular, el calibre, la uh, arquitectura de la planta. Bueno, un poco tratamos de que todos esos temas estuvieran presentes hoy en la jornada. En cuanto a calidad viverística o agronómica, cuestiones que tienen que ver con el proceso productivo, ya que el manejo de los materiales de propagación la forma en que se hacen las distintas actividades en un vivero para llevar adelante la producción y originar finalmente una planta para la venta debe cumplir con ciertos requisitos, en este caso de plantas de vivero, que tienen que ver con la supervivencia, más allá del vivero, es decir, en el lugar definitivo de plantación de un frutal, en lo que hace a poder satisfacer las exigencias del productor, las exigencias del consumidor, Obviamente desde el punto de vista productivo, eh, desde el punto de vista de la calidad de la, de la fruta en estos casos que se produce y de la vida útil de esa planta.